Por Cartoon Network Lucas la araña, y adoro imitar ¡pop! Hacer amigos nuevos y también saltar oh. Oh, oh, oh, Ya volvemos con más de la hora de Cartoon Por Cartoon Network Por porque Network. Oh, oh, oh, Cartoon. Esperamos que hayan disfrutado la hora de Carlatanito. Por Network.